Hola, buenas tardes. Mi nombre es Olga Cristina Sánchez Olmedo, estudiante de la Licenciatura en Pedagogía de UTEC. La experiencia que he tomado en este curso de Fundamentos de la Educación ha sido maravillosa. Eh, las lecturas me han hecho comprender muchos aspectos de los cuales los puedo estar aplicando a los niños que tengo a mi cargo, niños de 10 a 12 años todos. Trato de seguir eh, las, estos fundamentos que he aprendido en esta, en, en esta asignatura. Los videos han sido maravillosos, pues eh, nos dan la pauta para hacer mejor nuestro trabajo frente a los alumnos y poder transmitirles lo que yo sé de la mejor manera y que ellos comprendan. Por supuesto que sé que los chiquillos, cada uno aprende de distinta manera, a su propio ritmo. no hay Para mí no hay niños malos, o sea, son, son niños solamente y yo creo que depende de nosotros al menos yo como catequista y docente que soy en esta escuela eh, he podido conjugar el, el aprendizaje con el don de cada niño, no todos tienen la misma capacidad ni, ni la mis de comprensión, sobre todo de comprensión. Entonces, eh, a mí eh, los videos me han servido muchísimo, cada vez que necesito tengo alguna duda recurro a ellos. Las tareas y actividades, yo escogí actividades en, este, en esta forma, en, este, en esta asignatura. Y bueno, poder expresar mi opinión en foros, en réplicas a los compañeros, en investigar más allá de lo que la plataforma me da, ha sido muy enriquecedor para mí. No he hecho ningún examen porque no estoy en esta materia en exámenes, me gustó más en esta materia la modalidad, aunque pues bien hubiera podido hacer los exámenes sin ningún problema. Me gusta muchísimo estudiar, aun cuando tengo 62 años, no, no importa. no Muchísimas gracias. Buenas tardes.